Silent to come in, my silently come you meet us. You you come in, you come in, you come in, you come in, you come in, you you come in, you you come in, you come in, you come in, you come in, you you come in, you you Comenzar te vivo contando contamos dos pasos Mami, gente, justo a donde voy Nuestro pili, pili, mole me quiero en tu ojo, amor. Siendo de tu, a tu lado, viviendo el hoy. Quiero lo que quieras, por eso te lo doy. Agradecido como un regalo de una loca. Sartano como Vipa, Rifri o Masco. Día o mi bro, Linda, Por eso ni que tiran ni, ni saben quién soy. Acompáñame éxito, mi amor. Si mis dos vámonos, abrázame fuerte mientras dos. No me suelten ni no pienses, bon, bon. Te como en el espacio, al universo, los dos. Al universo, no, abrázame fuerte mientras yo ya tengo todo. No me sueltes ni lo pienses, Bom, bom, Te como despacio en el espacio, al universo, no, Te como despacio en el espacio, al universo, no. Te voy tu paso, no, está justo a donde ¿Dónde voy. Nuestro Philip, Billy, Molly, masan Massacre. Te voy con tu paso, mami, está justo a donde no, voy. Nuestro Philip, Billy, Molly, masan Massacre. ¿Cómo te sientes? Y yo a tu lado me siento mejor. ¿Dónde no importa mientras que sea con vos? Tanto que me atrapa la preferida de tu amigo. Mi consentía tiene todo lo lindo de mi mundo. Estoy pa' ti, como esta gente. Te rito para mí, demasiado bendecido. Pa' compararme con esa nigga super real. Fuais un trago si te rama, armas, my blunt Lo que ladrillo, eso no representa como soy ja. Como vestimenta interior, respeto y amor, perder bro Te lo hago especial, espacial, dinámico, real, estático, virtual Buchadita, na' no hay juego de lo esencial, combina style Chica con flow fenomenal, lo que tienes es ella, es los encuentra ma' más. estoy contando tu paso, a mi gente, justo a donde oh. voy Nuestro yeah. Philly, Philly, Molly, Drilly, mansal. Con, oh. me pregunto, son con amor me siento de todo a tu lado, viviendo loco. Tú con conoces, tu paso da justo a donde voy. Nacho, Philly, Billy, Molly, Trill, y Con, Me siento de todo a tu lado, viviendo solo loco. Así como de pasión, paso en el espacio, el universo, los dos, No me suelte ni lo piense, bombón, A donde no importa mientras que sea que a vos. Yee, no me mate mientras que sea tu voz. Salí con mi ni. Salí con mi ni.